Ok, gente, estamos aquí para verificar Expedia. Joder, oh, chaval, me lo estoy pasando Me estoy pasando scriptía Me estoy pasando scriptía Me lo va a pasar Si vale, vale, ori, pira, se creo que era. ¡Estamos verificado ¡Let's go! Este bufeo está interesante, la verdad. Estaba interesante, la verdad. Y por fin estaba verificado. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!